en corto pues. Eso esa esponjillita, y luego se lo conectan esas puntas las conectan a unos alambres más gruesos, los conectan a la luz eso ya lleva con la corriente. Esta es la casa del del malacate, que es artista del carbón también. Ya veremos. Jorge se llama. Este es el arte. ¿Dónde las vende? No, eso aquí viene la gente las compras. Precios. Precios. de 10.000 hacia arriba hasta 2 millones. ¿Y cuánto? ¿Motellano? a la minería, Jorge. Jorge, ¿y con cuál comenzaste? ¿Tener la pieza que hiciste la primera no, vez? No, ojalá. <risa> quién te la vendió? No, no, no sé. No, pero si sí ya está por ahí el libro de pérdidas. Sí. El libro de... ¿Y con qué trabajas? ¿Con qué cincelas? Con... Aquí está la... ¿Ese es el último que estás haciendo? Este lo estaba haciendo, sí. ¿Qué estás haciendo? Este es también más relativo a la minería. Está el que... ...palea. Este empaca el carbón y este lo hotel para afuera. Ah, ¿ya los vio? Mira esa cena. ¿Me quieren llevar un Yo Ya le tomo una foto para que me la tengan. ¡Me voy a llevar un canto! Fue la última cena ¿Tenemos? en carbón. A, ver, los gatos? a mí también me gusta mucho. ¿No? los gatos Sí, claro, pues que con toda la, la precaución del caso para, ¿Para una ¿Por sí. No, esta ya <risa> la hice. ¿Y dónde aprendió usted? En no, Perico. Eso sale del alma. Sí. Nos ha matado toda la vida, el carbón. La, la, la tierra cobra vida cada que le sacan alguna cosa, eso es preciso. No hay mina que no tenga muerto aquí. Sí. Y la de menos tiene dos o tres. ¿Dónde estamos ahorita? La última que, que hubo accidente hubo 73 muertos. ¿Usted tiene familiares que han No, pues que han muerto en las minas, sí, claro que yo creo que por acá no hay Todos. nadie que pueda decir que no. ¿Y por qué seguimos sacando y, y fuera de carbón? Eso, porque lo necesitan eso. Es, que comer de árbol. Eso es como el que vive del oro. Pues cada uno en su cosa. Y a nosotros nos tocó el carbón. Y hasta cuándo hay carbón no saben. No, aquí hay reservas hasta muchos años. Es que apenas incluso nosotros estamos explotando los mantos más superficiales. Ajá. Yo creo que eh, yo creo que nosotros no nos toca explotar los mantos que hay para abajo que son gigantes. O sea, ¿Y estamos, este estamos bajo un que... yacimiento muy, muy gigantesco. ¿Para qué utilizan este carbón que se ve? Ah, estos en, en la industria. Estamos en el parque, llega la plaza, allá la iglesia. Este es el almuerzo de nosotros. Estamos en la buena Plaza de Mercado. Llueve todavía. Bueno, no llovió en la mina pues, pero. Al menos tenemos. Bueno, ¿y qué hacen con el caballo? Camellán para dónde? No, como ¿Sí? Y lo alquilan acá. Ya como el alquiler de los caballos. ¿Cómo te llamas? Christian, ¿cómo Chris. no. la carrera? No, no abre, abre, no le veo. Es Cristian. Seguimos en la manga. <tose> Está amagada, tranquilita, sábado.